Ya está bien, treinta y ah, treinta y está bien, está bien, está bien, está bien, que si todo fuera treinta y cuatro, cien por ciento, listo.